Estoy muy agradecido de todo el trabajo que hizo con nosotros. Nos dio mucho apoyo, pero hay muchas cosas que, que yo no estoy conforme y, y es mejor así. ¿A qué se debe esa petición de que Hopperman deba salir del caso? ¿La población quiere saber? Eh, hay mucha información que todavía yo no la puedo dar. Sí, pero no puedo permitir tampoco que haya conflicto entre fiscal, ministerio público y uno. Porque que él se ha manifestado de una situación sobre este caso, eh, sobre el Ministerio Público y, y Reyes lo que es la, el fiscal, donde no podamos permitir de ninguna circunstancia, yo principalmente, como padre de Emily, que haya conflicto entre, entre abogado y fiscal, y él sabe que eso hay que respetarlo. ¿Actualmente hay un conflicto entre fiscal Reyes Victoria y José Hopperman? ¿no? Claro, porque ha dado muchas declaraciones de él y no se ha. No se ha referido directamente al ministerio público, simplemente hacia él. Entonces, hay muchas cosas que no, que no pueden ser. Porque hay muchas cosas que, que no se hacían y cuando llegábamos que se le entregaban los documentos, el poquito rato de una vez salían el 37. Y todavía no vieron de entrado cuando ya se estaban filtrando informaciones. Y no se hacía simplemente nada más que cuando llegaba. Entonces, son muchas cosas que hay, y, que no me gustaron. Y ahora mismo en, Ahora en el caso de Marlin, cuando vino la, la abogada de Marlin también, ella estaba peleando algo que, que el Ministerio Público no lo, no lo introdujo entre los entre lo, eh, entre la querella que puso. y Porque tú sabes que ahí no hay una prueba directamente y el Ministerio Público sabe cómo tenía que manejar eso. Y entonces, ¿cómo esta mujer abogada de Marlin viene a saber tantas informaciones que se discutió ahí? ¿Confía usted en el Ministerio Público? Sí, porque este es un caso que tenemos que llevarlo con mucho criterio. Y quizá nosotros como el pueblo de San Francisco Macorís tiene muchas cosas, quizás contra y que ha dicho muchas cosas, pero hasta que uno tenga algo concreto tampoco yo lo puedo afirmar. Pero en este caso sí ella, ella, ella se ha trabajado con dignidad, con criterio. Y el que está trabajando hay que dejarlo trabajar. Yo tengo trabajando hace muchos años. Yo soy administrador, ministro, dos mil y pico de tareas de tierra. Yo lo ministros había Jaque mil y pico de tareas, y hay chinos mil y pico de tareas. Donde una finca cojan, cuestan cuatro mil o cinco mil sacos, y a mí me lo pagan a, a 40 pesos. Es mucho lo que yo me gano. La gente siempre anda especulando, porque por eso que en República Dominicana, nosotros como personas, dañamos la, la imagen de... de alguien, y hasta, hasta a veces de la misma justicia. Porque nos encanta... Eh, añadí algo que nunca está Y Marley Martínez Este caso no es mío Este caso es del mundo entero Dominicano, italiano, español, americano Este caso no es mío Este caso es de todo aquel que tiene un hijo Que le que le llega, que le conmueve el corazón Este caso es de él No de dinero Han dicho de que yo ha cambiado, sí eh, Hay una señora que cuando intentaron matarme, lo que no hicieron en el Ministerio Público, de darme protección, ella me ayudó a comprar un carrito. Un carrito, un carri 2001. No es un carro del año, como dijo la Tora. Y, y, me, y en cierto aspecto, la, lo que se ha dicho y lo que se está especulando por ahí, yo tengo que guardar todos esos videos, porque cuando Amar y la sentencen, que yo veo dónde esa gente van a poner la carne, entonces yo lo voy a seguir todo uno por uno, porque todo esto tiene su demanda. Es cierto, ella ella y yo antes de en los meses de diciembre eh, estuvimos dialogando algo a ella no le gustó se fue para la habitación de Emil luego en enero a principios de enero ya se fue para su casa y, y ahí se ha mantenido su casa eh, gente que siempre quieren hacer daño gente que viven de envidia gente que porque yo he recibido mucha ayuda mucha ayuda, yo he recibido mucha ayuda, no puedo decir que no eh, cuando este caso eh, de mi empezó eh, fue mucha la ayuda que yo que yo tuve de internacionalmente gente que me ayudaron mucho, gente que pusieron su granito de arena eh, gente que todavía hasta el sol de hoy me han dicho yo aquí estoy presente y, y la gente tiene que saber que a mí nunca me han visto por ahí tomando, ni me han visto a mí que yo ando en una fiesta ni no en una discoteca, no, yo siempre ando en mi trabajo y luchando porque se haga justicia. Eh, no sé qué en, en qué en qué pensamos nosotros como seres humanos con tratar de hacerle daño donde ha sucedido algo tan horrendo en República Dominicana como ha sido un caso que está número uno internacionalmente y que hoy en día debe de ayudarnos y agarrarnos todo de mano andamos especulando cosas que no son porque donde nosotros como personas y criterios que podemos tener nos agarramos de la mano y ahorita cuando van la sentencia en que nosotros tenemos nuestra conciencia de decir y de afirmar cosas que no son solamente con tratar de dañar en la imagen a los demás, no eso no no es posible pero yo siempre he dicho yo le pido mucho a Dios cuando yo me acuesto, cuando yo me levanto, cuando yo ando en la calle y por eso que quizá Dios me ha dado mi tanta fuerza para soportar tantas cosas, tanta grosería de la gente Pero cuando viene a ver en, esto, en unos pocos de estos días Yo le puedo dar una sorpresa Yo espero que Dios nos va a bendecir con algo Y quizá antes de 15 o 20 días yo le pongo una sorpresa y, y voy a venir a este canal Porque aquí lo voy a decir públicamente En primer lugar He oído gente que me ha dicho a mí que me retira del caso esa persona que me han pedido eso no tiene un criterio ni moral, ni hijo, para decirme a mí que me retire de la muerte de mi ese Es el primero. El segundo lugar, eh, todas las picolaciones que se andan diciendo, yo le he dado siempre mi número de teléfono para que me llamen, para que vayan a mi casa, para que vean el dinero, porque eh, yo quiero ver, quiero saber dónde está esa firma de ese documento, de ese abogado que fue a mi casa, porque todavía no, no ha podido decir a alguien que fue a mi casa. Me lo han, me lo han llamado y me lo han dicho por teléfono, no en personal, porque yo creo que no aparece ese hombre que tengo cruzado, encima a mí, Marlin vale, te mando esto Pero sí le voy a decir, que aquellos que quizás piensan que la sangre de un hijo tiene valor, son aquellos que se creen que son igualitos que Marlin y que tienen poco criterio. Porque el que tiene un poquito de dignidad y se siente siendo seres humanos, donde le duele su sangre, su niño, su familia, que tenga dos dedos de frente, no debe coger un peso. Porque por eso es que aquí hay tantas especulaciones de la justicia, porque nosotros como padres, los casos que hay en República Dominicana como, con tanto crimen y tantas cosas siempre pasa que ellos, los padres cogen eh, dinero, y por eso que pasan, y luego le han echando la culpa a la justicia, pero aquí no. Si ellos, Marlin ha pagado, o sus abogados andan diciendo eso, para, para desviar la atención, se equivocaron. Conmigo no pasa eso.